Feliz Día del Maestro, a nuestros queridos docentes de la NEA les queremos hacer llegar un mensaje especial en este 11 de septiembre de 2020 que nos encuentra atravesando una situación inédita que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar haciendo de cada casa la mejor escuela. Es por esto nuestro enorme reconocimiento y nuestro gran homenaje a ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, con las clases sincrónicas las plataformas educativas lleno de compromiso cariño haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos a la distancia muchas gracias nuestro profundo agradecimiento a ustedes maestros y maestras que han hecho de su casa y la de sus alumnos el espacio seguro para aprender muchas gracias a todos los profesores porque por ustedes la educación sigue seguimos todos creciendo como comunidad, afrontando desafíos, juntos, en equipo, de manera colaborativa. Y sí, podemos decir que este 11 de septiembre nos encuentra unidos, a la distancia, trabajando por un mundo mejor. Gracias.